Hola, soy FJ García y bueno, hace bastantes meses que no subo un vídeo a mi canal de YouTube, así que digo, voy a subir uno aleatorio hablando un poquito sobre mis cortometrajes. Antes de nada, os quería enseñar eh, una cosa que me han regalado, eh, que me ha regalado mi familia que es un calendario con los póster de de, bueno, de mis cortometrajes, los cómics que he hecho, las novelas cortas, que no se ha publicado, pero ahí están, los vídeos de YouTube, escrita y dirigida por FJ García, Thimble Heart, For His Eyes Only, Día de Compras, Story, perdón, y el corto más reciente y más elaborado, que es El Velatorio de Dios Gracias Ungetty, que es de hecho la primera vez que lo menciono en este canal. Quiero darle las gracias a mi tía Elena por este fabuloso regalo, que me ha hecho muchísima ilusión a mí y a mi esposa, que se está dedicando a producir mis cortometrajes en los últimos años. Somos un matrimonio de cineastas. Dirigir cortometrajes es lo que más me gusta hacer. Lo que pasa es que no lo puedo hacer tanto como me gustaría porque lleva mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero y mucho pues convencer a mucha gente de que lo que están haciendo es un proyecto lo suficientemente bueno como para que participen en ello. Yo he tenido tres temporadas de hacer cortometrajes. Eh, la primera de 2000 2003 a 2005, la segunda de 2009 a 2011-2012 y la tercera y más reciente de 2019 a 2021. En la primera fue pues, cuando tenía de 14 a 16 años que convencí a mi madre de que me regalara una mini DV y en 2005 sobre todo hice mogollón de cortometrajes. De 2006 a 2009 no hice cortos porque descubrí el mundo de los cómics, me enfadé con los cortometrajes, dije esto requiere de mucha gente como era un niñato pues dije voy a hacer cómics y así solamente tengo que depender de mí para hacer el producto final luego en 2009 me dejé de tonterías y volví a descubrir mi amor por los cortos, me metí a hacer un grado de cine, de formación profesional yo quería hacerlo de realización pero no pude entrar eh, por una serie de circunstancias a la especialidad de realización y lo tuve que hacer de producción que no es lo que mejor se me da pero oye el título lo tengo, quizá deberían marcar esto y en esa temporada pues hice cosas como el Cumpleaños de Rodrigo, que era un falso documental al estilo de La Maldición de la Bruja de Blair y hice Atrapado en el Ascensor, que de hecho es un guión que había escrito bastantes años antes en 2006 y que es un homenaje a los capítulos de televisión de Alfred Hitchcock presenta. También es la temporada en la que descubrí las bondades de YouTube, cuando YouTube tenía bondades se hice estrenos críticos y la franquicia para el canal de Cinema Veric que todavía sigue siendo aquello por lo que los cuatro gatos que seguís en mi canal me llegasteis a conocer inicialmente, no es así. A finales de esa época intenté Entrar en el mundo del cine y la televisión de manera profesional. Trabajé incluso un poquito de auxiliar de producción para Águila Roja, estuve de figurante y tal. Eh, pero no hubo manera Y entonces de 2012 a 2019 eh, Me dio un ataque de vida real Que me impidió hacer cortometrajes durante todos esos años Trabajé y de hecho sigo trabajando en cosas Que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo del cine Pero me dan de comer Aunque sí que estuve pues haciendo un podcast eh, Empecé a hacer improvisación teatral Y ocasionalmente ayudé con cortometrajes que no eran míos Pero que me hizo mucha ilusión ayudar Bueno y así llegamos a 2019 eh, Que fue cuando volví a hacer cortometrajes esto empezó de casualidad estaba en el grupo de improvisadores de Mazimpro Y una chica que se llama Carlota Bermúdez Avisó por el grupo Oye, vamos a improvisar un cortometraje Para un concurso que se llama Madrid Film Slam Que es hacer un corto en menos de 48 horas eh, Alguien se quiere apuntar Y además esto va a empezar este mismo Viernes por la tarde Y entonces fue una de, de tirarme a la piscina Voy a ayudar a hacer este corto con gente Que no conozco de nada Y a ver qué narices pasa El resultado de ese fin de semana fue el corto de, de Última Ultimate weapon, el arma definitiva, es un corto que hicimos en inglés, ¿no? Lo dirigió Carlota Bermúdez y esta misma organización, el Madrid Film Slam, organizó otro concurso similar eh, para octubre, para Halloween. Entonces Carlota eh, volvió a reunir a sus amigos para... Dirigir otro cortometraje, pero yo en lugar de unirme a ella dije No, no, no, yo quiero dirigir mi propio cortometraje Así que organicé mi propio equipo pues, para hacer una competición sana con ella ¿no? Aunque como hacía mucho que no dirigía, eh, sentía que necesitaba un poco de ayuda Así que contacté con mi amigo David, David Díaz, de Senos Críticos, ya le conocéis Y le propuse que dirigiéramos un corto entre los dos Para este nuevo grupo eh, conocimos casi de casualidad a Anastasia Mara que desde entonces ha sido la protagonista o, o ha tenido mucho que ver con el resto de cortos que hemos hecho desde entonces. De ahí salió heart un corto de terror y fantasía. Pudimos ser muy gamberros cargándonos a dos niños en el argumento del corto y hay una escena en la que Anastasia me mata como si yo fuera la chica de Psicosis y es un corto del que me gustaría terminar de escribir una adaptación para largometraje. Unos pocos meses después nos volvimos a reunir para hacer Habitud, que fue un corto mudo y en blanco y negro un corto muy femenino, escrito en gran parte por Anastasia y por Charo Blanco, que también ha salido en mogollón de cortos míos y suele ser mi ayudante de dirección habitual. La podéis ver también en un vídeo antiquísimo mío, que es el capítulo de estrenos críticos de La ninfa de melancolía. Este corto lo hicimos para el 48 Tower Film Project, que es que van haciendo concursos de este estilo en distintas ciudades del mundo y los ganadores de cada ciudad van luego a un festival que se llama Filmapalooza. En este concurso, de de Madrid no quedamos los primeros quedamos los terceros y así llegamos por fin a 2020. 2020 fue el año en el que empezó la pandemia de COVID. Nosotros es el año que más cortometrajes hicimos ¿vale? Mi récord estaba en seis cortometrajes hechos en 2005 pues en 2020 hice nada menos que 8 cortometrajes. Una cosa importante a comentar es que el último corto que habíamos hecho antes de 2020 fue el de Habitud. Nos gustó tanto que a partir de entonces decidimos que como grupo de cineastas nos íbamos a llamar Habitud. Y desde entonces todos los cortos de manera informal pues los hemos intitulado Habitud de 2, Habitud de 3, Habitud de 4. También es porque todos estos cortos eh, son cortos improvisados en 48 horas así que... Eh, normalmente hasta el último momento no les hemos puesto un título definitivo nuestro primer corto de 2020, Habitud de 2, fue Stories. Para mí este corto fue como capturar un rayo en una botella. No lo habríamos podido hacer de no ser porque Habitud quedó el tercero en el concurso anterior y por lo tanto nos invitaron a este concurso de World Film Challenge. ¿no? Entre los parámetros que nos dieron para hacer el corto fue que el género tenía que ser de aventuras o de salto generacional. Entonces Charo propuso eh, utilizar a su abuelita Carmen Navarro como, como una de las protagonistas para hablar un poquito de ese salto generacional. El corto trata sobre una trabajadora social que le está contando a una abuelita una serie de historias inspiradas en, su pro, en sus propias vivencias y las tres historias que cuentan son homenajes a distintas pelis, concretamente a Jungla de Cristal, Hombres de Negro y las pelis de James Bond. Y con ese corto, pues tampoco quedamos los primeros, pero fuimos seleccionados para que nos proyectaran el cortometraje en Filmapaluza, que fue en Rotterdam. Y fuimos a ese festival y fue espectacular, fue a principios de marzo eh, fue una semana de ver cortos en pantalla grande hechos en distintas partes del mundo organizaron talleres con un montón de trucos sobre cómo dirigir, cómo producir aparte de ver los tropecientos mil cortos en el cine y de la gala de premios pues asistimos a todas esas clases magistrales volvimos a Madrid el 9 de marzo y poquitos días después, el 14 de marzo fue justo cuando empezó el confinamiento cuando se dio el estado de alarma todos tuvimos que volver a nuestras casas y, y, y, va, y vamos, pues nos quedamos como joder, menos mal que el festival este de Rotterdam ha sido esa semana y no un par de semanas después porque si no nos habríamos quedado sin ese festival no vamos, tuvimos una suerte increíble pero nos había gustado tanto este festival dedicado a hacer costos de 48 horas que decidimos que el resto del año, a pesar de estar confinados, íbamos a hacer todos los cortos hechos en 48 horas que pudiéramos, ¿no? Y los dos siguientes que hicimos fueron Cut Attack y for His Eyes Only. No los hicimos para ningún concurso específico, sino para una especie de reto que había en internet, que era el Stack at Home, el Atrapados en Casa, cuya filosofía era A ver si sois capaces de hacer cortos eh, totalmente encerrados en casa. Y yo estoy especialmente orgulloso de for His Eyes Only, no solamente porque sea el protagonista, sino porque trata de un tema de actualidad la pandemia, en la manera en la que más me gusta a mí que se traten los temas de actualidad en las películas, que consiste en que la historia no vaya exactamente de ese tema de actualidad, pero que se vea muy afectado por ese tema de todas maneras, ¿no? Concretamente trata de un asesino en serie que al final le pillan no porque haya sido poco cuidadoso en sus asesinatos, sino porque ha salido a la calle en medio del estado de alarma. Entonces, la policía le ha pillado paseando por la calle, le ha llevado a la comisaría, han cotejado su identidad y de repente han dicho, "Ahí va, pero si este tío la teoría, que hemos Arrestado, resulta que es este asesino en serie. Entonces, por eso me gusta. Luego hicimos La belleza masculina, que este sí que fue reuniéndonos, respetando al máximo posible las precauciones recomendadas por, eh, por el gobierno y tal. No es uno de nuestros cortos favoritos, así que corramos un tupido velo. Y después hicimos uno de nuestros cortos más exitosos, que fue un Día de Compras. Lo hicimos para un concurso de cortometrajes express organizado por el Festival de Navarra. Y ganamos, ganamos y de hecho tenemos. Una estatuilla que demuestra lo bien que nos salió Y ganamos porque creo que es un corto bastante impactante y bastante breve, ¿vale? Es un corto de menos de 3 minutos Después hicimos Perdón, un corto protagonizado por Charo Blanco Que lo hicimos para el Festival de Cine Express de Badajoz Y es un corto con el que también arrasamos Ganamos eh, los dos mejores premios, que fueron el primero y el mejor actriz Y lamentablemente ese año, para ahorrar costes, decidieron no hacer ninguna estatuilla No tenemos un trofeo físico con lo que demostrarlo el siguiente corto que hicimos fue The White Witch. Lo hicimos para el Four Points Film Project. Todos los cortos hasta entonces los habíamos pagado de nuestro bolsillo y nos estábamos dejando un poco la pasta, ¿no? Entonces, para este corto decidimos hacer un crowdfunding. Es el primer crowdfunding que hemos hecho nunca, que mucha gente se apuntó. Eh, conseguimos el dinero necesario para llevar a cabo el proyecto. Fue muy exitoso porque, teniendo en cuenta que era un corto improvisado, que no podíamos decir en el crowdfunding de qué iba a ir, porque nosotros no lo sabíamos. O sea, si son cortos improvisados, son cortos improvisados. ¿no? Este y el velatorio de Ograsengeti son los únicos cortos que no están subidos de manera pública en Youtube Este es que tengo que sincronizar los subtítulos y tal Y tengo pendiente mandar estos póster a los distintos mecenas que participaron en el crowdfunding A los que os agradecemos un montón que nos no ayudaréis en el proyecto Ganamos dos premios para este corto que fueron el de Mejor Actriz Principal, Ariana Santana Y Mejor Actriz Secundaria, Anastasia Mara el siguiente corto fue Sacmati, ajedrez, que lo hicimos para el Ibero Challenge. No ganamos ningún premio, pero creo que es un corto bastante decente. Lo hicimos ahí en una casa rural, aprovechando un poco los exteriores y tal. Y bueno, para las condiciones en las que se hizo, creo que tiene una factura bastante profesional. Y hasta aquí 2020. Eh, 2020 fue mi año. Hice todos los cortos que he dicho y me lo pasé espectacularmente bien. En 2021 hemos hecho muchos menos cortos, hemos hecho solamente dos. Uno de ellos es un pequeño sketch que hice a principios de año con David y el otro corto ha sido el velatorio de The Versus Un y En este corto hemos volcado toda la energía, cariño y recursos al que habíamos dedicado a los 8 cortos de 2020 juntos, ¿vale? No es un corto hecho en 48 horas esta vez. Han sido muchos meses de guión, han sido muchos meses de postproducción y os voy a contar un poquito cómo y por qué hemos llegado a hacerlo. Hay un concurso que organiza la Diputación de Jaén, que en gran parte consiste en publicitar un poquito la cultura de Jaén y los pueblos de Jaén y tal. Para entrar en este concurso lo que tienes es que presentar un guión terminado, aparte de un dossier y un poco contar cómo pretendes hacer tu cortometraje. Lo que hice fue reunir a los guionistas con los que normalmente he hecho los cortos improvisados y mediante técnicas de improvisación y tal, pues terminamos acabando con el guión. En este concurso solamente escogen ocho guiones y por suerte escogieron el nuestro. Entonces la Diputación de Jaén, antes de grabar el corto, lo que hace es invitar a los ocho equipos a un fin de semana de talleres. Talleres de guión, dirección y producción que fueron impartidos por Pablo Berger, el director de cosas como Blancanieve, o Torremolino 73 y Moncho nariz el director de cosas como las cartas de Alú historias del cromen o secretos del corazón y luego después de esos talleres pues dos semanas después dedicamos un fin de semana a rodar ese corto cada uno de los ocho cortos iban a grabar en un pueblo distinto de la provincia de Jaén nosotros escogimos un pueblecito que no conoce nadie que es Aldea Hermosa de Montizón, que es el pueblo de donde proviene la familia de mi esposa, Sandra, que es la productora del corto, que además es el pueblo en el cual nos habíamos inspirado para, para generar la historia. Dentro del equipo contamos con algunos de nuestros colaboradores habituales, pero la mayor parte del equipo lo conseguimos en, en Jaén. Buscamos actores de la zona, buscamos eh, directores de fotografía y sonidistas y maquilladores de la zona. Y nada, se estrenó hace poco en la gala de premios de rodando por Jaén, Y ganamos dos premios, el premio a la mejor fotografía y al mejor sonido. Los directores de fotografía nos dejaron a Sandra y a mí que nos lleváramos eh, su premio como recuerdo y el premio a mejor sonido lo tiene uno de los sonidistas. Y ya está, eh, íbamos a hacer otro corto más antes de que se acabara el año pero se canceló el concurso para el cual lo íbamos a producir, así que eso se ha ido a un poco a la porra. Y no sabemos exactamente lo que vamos a hacer en 2022 Más allá de la dirección de cortos, detrás de las cámaras Estamos haciendo un montón de cosas eh, Sandra ya está trabajando para no una sino dos productoras Está participando en largometrajes y tal He estado siendo ayudante de producción en un corto recientemente También hice el montaje de un corto que hicieron unos amigos míos de WIT Que fue Sal de mi vida, que podéis ver en su propio canal, WIT Comedy Y no sé exactamente qué es lo que haremos en 2022, pero, pero bueno es eh, seguir evolucionando y seguir haciendo cosas eh, cada vez más grandes y cada vez más espectaculares hasta que por fin eh, consiga cumplir mi sueño de llegar a hacer un largometraje y bueno, muchas gracias por escucharme todo esto que tengáis un feliz día y esperemos que 2022 nos empiece a dejar un poquito en paz el tema del COVID maldita seas variante Omicron que tengáis un fabuloso día y recordad seguid viendo cine